Bienvenidos mentes brillantes, bienvenidos a un nuevo video en el canal avenida En este video hablaremos acerca de cómo memorizar vocabulario en alemán Los kids Si es tu primera vez en el canal, te doy la bienvenida, mi nombre es Daria Russell Aquí nos enfocamos en aprender alemán paso a paso y desde cero si es algo que te interesa, suscríbete al canal y haz un clic a la campanita ahí abajo para que te llegue el aviso de los últimos videos. En este video, en realidad un video para contestar a una pregunta que surgió en los comentarios acerca de cómo poder memorizar vocabulario. se ya adelantarme un poquito y ya empezar a abrir un poquito, el, abrir el diálogo, abrir la conversación en esta temática. Y también porque es una temática que no es tan fácil o tan rápida a contestar. Y esto, porque el, el estudiar un idioma es un, contiene una gran parte muy personal, muy individual. Y no hay una forma, no hay una receta, no hay una, un camino para todos, porque no todas las cosas funcionan para todos y porque todos somos un poquito diferentes y tenemos otras preferencias. Para trabajar en tu práctica o tu memorización de vocabulario, quiero darte un poco quiero ampliar un poquito la perspectiva quiero abrir un poquito la conversación al, al, alrededor de la temática de nuestra memoria nuestra memoria tiene diferentes compartimentos tenemos de memoria a corto plazo, la memoria de mediano plazo, de largo plazo quizás has escuchado eso y eso por una parte significa que necesitamos de ciertas repeticiones para que información llegue a un lado donde si sí lo tenemos accesible por un periodo de tiempo más largo. El otro trozo de información que es relevante para el estudio de un idioma es que información que tiene un carácter de emociones entra de forma más rápida y de forma más eficiente a nuestra memoria y eso porque el cerebro analiza esa información y dice esto es relevante para mí eso tiene que ver algo conmigo por lo tanto yo sí voy a esforzarme más para hacer accesible esa información y necesitamos utilizar esa información sobre nuestro o ese funcionamiento sobre nuestro cerebro y lo podemos aplicar en el estudio de vocabulario cómo podemos hacer eso si quizás piensas un poquito qué tipo de eventos en tu vida se han quedado de forma más fácil estoy segura que vas a pensar en eventos que te han dejado con emociones muy positivas con una sorpresa o emociones emociones más negativas de rabia o, o de rabia o de, de shock tomando esa, esa, esa característica que tenemos para memorizar información como humanos para aprender vocabulario podemos utilizar esa información en prepararnos el vocabulario y crear nuestra historia personal alrededor de, de ese vocabulario que, que queremos aprender. ¿Y eso para qué? Para simplemente facilitarnos la vida y no tener que trabajar tan duramente para recordar las palabras que son nuevas para nosotros y que si es algo que no suena a nada que hemos escuchado una vez anterior, son bastante complejas de, de recordar a largo plazo. Entonces el real trabajo en la adquisición de un idioma en realidad es hacer ese labor, ese, ese, ese análisis personal o ese trabajo personal cuando estamos adquiriendo vocabulario en procesar palabras por palabras, obviamente enfocado más en palabras que nos cuestan más memorizar y buscarle algún ángulo algún ángulo individual y eso puede ser por ejemplo en casos de sustantivos que tienen que ver con la familia en imaginarse las personas dentro de tu familia que son tu sobrino tu sobrina cada vez que tú practiques la palabra die nichte die nichte la sobrina pienses en tu sobrina y juntas esa información de alguna forma con esa nueva palabra en decir por ejemplo meine nichte heißt inserte el nombre de tu sobrina, meine nichtte heißt y te la imaginas al mismo tiempo la memorización de vocabulario un poquito se parece un poco a hacer deporte porque necesitamos de la repetición, necesitamos de un poquito de un esfuerzo personal sin que eso suene negativo porque ese esfuerzo es importante porque necesitamos exigir al cerebro que ponga un poquito de trabajo en realidad es hacer es darle un empujón al cerebro de uno para que haga el trabajo de llevar la información al lugar donde lo queremos llevar. Eso por un lado. Por el otro lado, el aprendizaje de vocabulario es individual porque todos tenemos algunas preferencias o facilidades diferentes de trabajar vocabulario. ¿A qué me refiero con eso? La mayoría de las personas son visuales para, para estudiar, necesitan ver necesitan ver imágenes para, para memorizar de forma más fácil, pero hay personas también que son más auditivos que necesitan escuchar palabras y eso les es más fácil para trabajar o para practicar vocabulario. Entonces la invitación acá o el mensaje acá es aprender un idioma, aprender vocabulario en alemán es una pequeña aventura y es una aventura donde vale mucho la pena explorar y experimentar diferentes técnicas, diferentes formas para memorizar y escoger o definir las formas que son las más eficientes para ti. Y después te quedas con esas formas y las puedes aplicar para todo el vocabulario a aprender para no alargar más este video y es para más, más videos o más conversaciones en, a continuación espero que te gustó esa, esta primera conversación, esta primera reflexión eh, si tienes algunos otros puntos de vista o si te, quería, si te gustaría darle otro ángulo a la temática de memorización del vocabulario me alegro leer los comentarios y también me alegro vernos en el siguiente video beso mismo